En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Nacho que está con nosotros y que él va a ser quien explique qué fue lo que sucedió, cuándo empezó todo esto, para que la ciudadanía conozca eh, a ciencia cierta de, de qué se trata, cuál es el problema. Y que con ese conocimiento pueda también eh, posteriormente colaborar a la medida de las posibilidades, porque nosotros no estamos para exigir cantidades, sino el tema de hacer presencia solidaria en este caso. Así que le doy la palabra en este momento a Nacho, hermano de Richard, para que él nos cuente y les cuente a todos ustedes cuál es el cuadro actual de Richard y cómo es que empezó todo esto. Nacho, por favor, bienvenido. Bien, buenos días, muchas gracias a. Todos los medios de comunicación, gracias por la invitación. Estimados amigos de los medios de comunicación que nos acompañan, sí, eh, con autorización de la de la esposa y hijos de Richard y su hermano, y tenía que hablar con ellos también para poder asistir. Y, y, y lo que me había pedido es que justamente determine cuál es el cuadro que, que presenta Richard, este, que empezó justamente con su problema desde el fin de semana, sin pensar siquiera que era que era un, un inicio de un derrame del cerebro vascular. Él comenzó a tener problemas este fin de semana, pero como a veces los hombres, los seres humanos, nos portamos un poco necios y no asistimos o no, no nos no creemos que es una, una simple, un simple mareo, una situación de esa naturaleza dejó pasar por alto porque el trabajo la de de Richard, pues, tenía que continuar. Esto avanzó en estos días, justamente, hasta que pues ya colapsó su, su, su salud. Su esposa, en, en los días en esta semana, lo trasladó a la ciudad de Loja. Durante estos, estos días, miércoles, jueves, se le ha realizado a Richard eh, una tomografía en primer lugar, luego eh, los doctores determinaron que hay que hacer una resonancia magnética y se la hizo también y luego de eso el término que utilizan los doctores en loja es una llamada disección arterial carótida o disección de la vena aorta, una obstrucción de una de sus arterias, una arteria del cerebro que le ha hecho perder la, la movilidad de, de su cuerpo y también pues lógicamente de su vocalización, esto ya pues con el día de ayer que esperábamos una bendición de Dios, de que nos den un, un, una alternativa de solución, en la ciudad de Loja los médicos determinaron de que él tenía que ser ya enviado a la casa, que no había cómo operar y que con unas pastillas tenía que mantenerse esperando que, que llegue el momento, en un momento que para la familia es desesperante. Como es lógico, nosotros no podíamos quedarnos con ese diagnóstico. Eh, hemos luchado, nos han llamado mucha gente de Cuenca, eh, han dicho que hay médicos en Cuenca, que hay eh, eh, doctores en Guayaquil, en otras partes del país, neurocirujanos en este caso, y en Cuenca ya no nos dieron muchas eh, alternativas, pero sí en Guayaquil. Así que nosotros no podíamos pensarlo dos veces, él no puede esperar mucho tiempo, él está en. Es, la, es una enfermedad que va poco a poco deteriorando su salud, poco a poco irá decayendo cada día más, eso lo han dicho los médicos. Y como familia pues nos hemos unido en la ciudad de Loja ayer y determinamos eh, eh, contratar una ambulancia. Hacer lo posible, reunir fondos para poderlo enviar, porque son costosos a veces estos traslados, pero no había cómo llevarlo en un vehículo en particular, sino en una ambulancia con eh, un eh, paramédico junto a él, para que le vaya controlando todo el camino la presión arterial. Entonces ha sido trasladado en la madrugada de, de, de hoy a la ciudad de Guayaquil. En Se encuentra en la Clínica Guayaquil, en donde nos dieron por ahí una ligera esperanza de poderlo tratar a Richard. Y en eso estamos, en eso estamos hasta el momento. Eh, ya llegó a Guayaquil, hablamos con el, la persona que lo iba acompañando, el, el paramédico, y nos ha dicho que estuvo estable durante todo el camino porque esa era la preocupación de que se descompense en el camino y que pueda haber alguna situación por eso nos, nos, nos, había que contactar a alguien entonces llegó con bien ya está en la, en la clínica en Guayaquil, ahora está a manos de, de dos neurocirujanos. que esperemos nos den otra, una esperanza es lo que queremos, lo que nos sucedió ayer, el día de ayer en Loja ya se salió de nuestras manos, no, no nos daban esperanzas imagínense que ustedes les digan lleven su familiar a la casa y esperen momento, ese momento que su deterioro de salud, entonces es desesperante. No teníamos, y como toda familia, todo ser humano, pues queremos hacer todo lo posible y hasta el último lo que sea necesario para que Richard vuelva, aunque ya nos han dicho que esta enfermedad que acaba de Richard de tener, pues ya no, no tiene retroceso en definitiva. Richard quedará con secuelas, pero tenemos que detener el avance de la enfermedad. En eso estamos queridos amigos y yo les agradezco a todo el grupo de amigos que no tiene identificación, nombre, no hay presidente, aquí no hay dirigente y que como amigos están, están acá. Nunca esperé que, que la vida nos, nos dé esa, esta, esta situación de la vida es un vuelto, queridos amigos. Muchas gracias. Bien, este. Para complementar eh, la situación, luego vamos a, a pasar con lo que es preguntas de pronto de, de ustedes, estimados eh, amigos de los medios de comunicación. Esta es una primera actividad, creíamos necesario hacer esta rueda de prensa para que con el conocimiento del caso, como vuelvo y repito, como ya lo he explicado eh, Nacho, hermano de Richard, eh, la gente conozca y según eh, sea su voluntad, colabore también económicamente. Ya vamos a dar a conocer un número de cuenta que se ha habilitado para que, pues, eh, la ciudadanía pueda, pueda colaborar en ese sentido, ya con, conociendo cómo es la situación. Eh, nosotros tenemos esperanza de que, de que se detenga esta enfermedad, como lo ha dicho Nacho, y que, pues, con la ayuda de Dios, ustedes saben que el todo se puede lograr. Aquí se necesitan dos cosas. Primero, orar mucho por nuestro amigo Richard. Y en segundo lugar, se necesita recurso económico para afrontar todos los gastos que demande de esta enfermedad muy delicada, desde luego. Entonces, eh, quiero a la vez también, como amigos de Richard, que somos todos, y como también eh, personas que estamos inmersas dentro del ámbito de la comunicación, indicarles que se vienen algunas otras actividades que ya las iremos eh, organizando, ya las iremos puliendo. Nos vamos a seguir reuniendo nosotros los amigos de Richard en los días posteriores para ir organizando, qué sé yo, una maratón, de pronto bingos, alguna peña artística. Son situaciones que, que se nos vienen a la mente y que tenemos que ir eh, delineando a ver qué es lo que vamos a hacer y en su momento también vamos a requerir de el apoyo de ustedes como medios de comunicación porque eh, debo destacar que la labor de los medios de comunicación que están aquí también se identifica con el ámbito solidario. Eh, hemos eh, eh, visto la posibilidad, ustedes saben, la esposa de Richard está muy dolida, y con muchas dificultades, entonces con ella no, no podemos eh, tener contacto, entonces destinamos a la hija mayor de, de Richard para que ella sea la que maneje todo el sistema de, de, de ayudas, porque nos ha llamado mucha gente y Eduardo lo sabe y quiero decir a que él sea el portavoz. Por supuesto, compañeros, sí, eh, se ha habilitado un número de, de cuenta en eh, el Banco de Loja. El número de cuenta es eh, 2901490651, cuenta de ahorros, a nombre de Ana Cristina Reyes Carrión. Eh, un número de cédula 1104 1104761240. Esos son los datos para que quien desee desde luego apoyar, quien desee ayudar en esta gran cruzada solidaria, lo pueda hacer. Reitero, lo, lo que es la, el número de cuenta en Banco de Lona, cuenta de ahorros 2901 51 a nombre de Ana Cristina Reyes Carrión, hija mayor de Richard Humberto Reyes Swing. El número de cédula de ella, de Ana Cristina, es. Eh, 11-04-76-12-40 eh, Por lo tanto, pedimos el apoyo eh, solidario en ese sentido No importa la cantidad, lo importante es colaborar Dice un, una frase que se utiliza mucho en, eh, cuando hay estos temas de solidaridad Y pues motivar a la ciudadanía de Catamayo Richard es una persona muy conocida y muy querida en Catamayo ¿Quién no lo conoce a Richard Reyes? Y nosotros que hemos tenido la oportunidad, de los que estamos aquí, todos y cada uno de nosotros de compartir con él sus vivencias, sus anécdotas, nos hemos reído hasta más no poder, eh, hemos compartido situaciones, él ha estado también primero cuando se trataba una situación solidaria, pero ahora le toca a él estar del otro lado y a nosotros ayudarlo. Entonces, sí es necesario, estimados amigos de Catamayo, y no solo de Catamayo, sino también de la provincia de Loja, del país, del mundo, de pronto, porque hay coterráneos muy amigos de Richard que están en otras partes, del mundo que también eh, los invitamos muy cordialmente y les tocamos el corazón para ser solidarios en, este, en esta ocasión que Richard nos necesita. Él está extendiéndonos la mano, no lo dejemos con la mano extendida. Brindémosle nuestro apoyo porque, eh, reitero, hoy necesita él y mañana puede ser cualquiera de nosotros y siempre estaremos ahí prestos para colaborar. Ustedes, estimados amigos de los medios de comunicación, reiterarles nuestro imperecedero agradecimiento y pues eh, comprometerlos una vez más para que nos sigan apoyando en lo que va a ser la difusión de otros eventos que vamos a organizar eh, tengo entendido que se viene una, una maratón en los próximos días eh, Pancho, si ¿sí nos puedes indicar el otro domingo, ¿El otro domingo? domingo 20 sí. me parece el domingo 20 se va a llevar a cabo una maratón ya conjuntamente con el grupo, la Asociación Divino Niño del Cantón Catamayo es un grupo solidario que también eh, se ha unido a esta noble causa y el próximo domingo Vamos a organizarnos todos en una maratón y quisiera que ustedes también nos acompañen a dar difusión en ese, en ese sentido de las diversas actividades. Ya los estaremos molestando, estimados amigos de los medios. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día y les vaya muy bien en sus actividades.